El rapagol, ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Con gol. Gol gol gol gol. gol! gol! gol! gol! gol! gol! gol! gol! gol! gol!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 Nos puede sintonizar en La Voz del Río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín, Canela Estéreo 87.9 en el FM y en nuestra plataforma de YouTube, Rafa Gol Linares, en Facebook Live, Rafa Gol al aire y también nos puede sintonizar en nuestra emisora online, www.rafagol.com Así que los estamos invitando muy cordialmente para que nos sintonicen Muy bien, hoy tenemos temas polémicos, los temas polémicos que no faltan. ¿Qué le pasó a Nacional? ¿Se le acabó el combustible, la gasolina? ¿Qué pasa en Nacional? De eso vamos a hablar en unos momentos. Nacional depende de sí o ya empieza a depender de terceros para llegar a la final. ¿Qué pasó con Unión Magdalena? El gol frente a Llaneros es un gol que le está dando la vuelta al mundo. Por la corrupción, por las dudas que un equipo, faltando dos minutos, para que acabe el partido, haga dos goles en dos minutos, eso me hizo acordar de un partido una vez en Cartagena también, que hicieron como cuatro goles. Uparo, sí. Cúcuta. sí. Mm. Es, es, es, ¿Cómo fue ese? Como cuatro goles hicieron. Cinco. ¿sí? Cinco, cinco, goles. cinco en tres minutos. Cinco goles. Para tres que minutos, clasificara goles. el Cúcuta. Eh, eh, de acuerdo a eso, ¿no? Pero, en ese entonces, después de ese descaro, no hubo, no, no había el video que tenemos hoy en día, ¿no? y las imágenes que teníamos que tenemos hoy en día, y la pronunciación. Yo creo que hasta el presidente Duque se pronunció sobre eso. Y, uy, qué, horror, ¡Qué horror, qué horror, qué pena que es esto! Investiga. ¡Qué bueno que se pronuncie! Entonces, bueno, porque llama la atención que los jugadores le hagan calle de honor al tipo que va con la pelota y se volteen para mm. que el otro... Es una vergüenza. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos aquí en el Superdebate. Precisamente... La palabra de Dios, la Biblia, nos habla de eso, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Y tenemos toda esta intemperancia, toda esta trampa, todos estos chanchullos y sobre todo en un deporte tan bonito como es el fútbol que hoy en día se está viendo manchado por las apuestas, por una cantidad de triquiñuelas que se manejan como esto. En la política uno ve todos los alcaldes, casi todos los alcaldes embainados con, con la cantidad de cosas que hacen. Y desde luego ya está escrito en la palabra de Dios que esto para los tiempos del fin van a pasar eso, además de las guerras, de la violencia, de, de todas las señales, de los terremotos que se aumentarán para los últimos días. También habla de la corrupción. Que se, se incrementará para los últimos tiempos Así que tenemos que tener cuidado Como dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 Nos vamos, tengo premios esta noche A ver, mire los premios que tengo esta noche Para entregar entre las personas que llamen a nuestras líneas 232-4604 Aquí están los premios, tengo al Cheta de la Comarca Entre los que me llamen voy a entregar los premios de la Comarca Ahora es con el 604 adelante que den de marca. Eh, repítame, déjame lo ver para que la gente lea bien. Anoten ahí: 232-4604 y 018 5115. Por favor, pilas, pues marquen ya. A ver, ¿qué más? Seguimos con premios en esta noche que vamos a estar entregando los de Chitul. Mira, un robot. Este que vamos a ver qué padre llama para que se lo gane un niño. Un robot espectacular. Vamos a estar entregando. Una piscina, vea esa piscina inmensa para que alguien que tenga el patio pero no tiene piscina ahora en Navidad pueda disfrutar de eso. Estos son los premios de Chitul, herramientas manuales de calidad que están en el Centro Comercial Florida, donde pueden reclamar y también el hueco. Tenemos este juego, este juego especial, de pues, eh, este juego que está en toda la mitad que vamos a estar entregando entre los padres que nos llaman. Sigo entregando más premios, a ah, los de aquí... Hoy estaremos entregando estas dos espectaculares anchetas que viene con el que trae ahí incorporado, nada más que el Bidobin, el más Bese sin que esto es pura, pura vitamina C, el Sport, el que le gusta a Luciano. Bueno, eso tiene de todo. ¿eh? Y vamos a estar entregando los guayos, los Minbik, el guayo goleador. Mire esta belleza de guayo. Esto es lo último para marcar, la mejores, marcar los mejores goles y hacer las mejores jugadas. Mire, los guayos, tiene, tenemos las tallas y tenemos también todos los colores. Así que llamen esta noche para los que se quieren ganar ya esos espectaculares guayos que están entregando en el día de hoy. Así que el que quiera esos guayos, se los voy a estar entregando esta noche a nombre de Comfort Tennis, porque nada los consiguen. Listo, Calisto. Bueno, y, y además eh, tengo este otro, este bono de Covelo, el almacén de las corbatas de Medellín, 200 mil pesos que usted puede retirar en corbatas, camisas, pantalones, chaquetas. Allá hay Vamos. de todo, pero le alcanza para la chaqueta, le alcanza para la camisa, claro. le alcanza para la corbata, le alcanza para el pantalón a pilas hay 200 mil pesos. Vamos a ver quién Vestido se me lleva completo. el bono completico que voy a entregar esta noche, cobelo del almacén de las corbatas en Medellín, ahí en el Centro Comercial Pionero. ¿Qué tal los premios, Lucio? ¿Le gustan o no? Espectaculares. Bueno, bueno, Lástima que... que no pueda concursar por ellos. Bueno, eh, necesito un par de esos para ganárselo a un goleador del fútbol colombiano. A Duque se lo vas a hacer. goleador. <ríe> <la, a> <ríe> <yo, ríe> Duque. Bueno, y, y, les, y, y sigo, les sigo diciendo. Pero que brinco, pues. Pero, a ver, yo mencioné ese señor en el. momento. Sí, ¿Cuál es la pregunta? La colombiano? pregunta es la misma de la sí, semana sí, anterior, ¿no? ¿Cuántos es, es, es, títulos es, es, es, de Copa Colombia ha ganado Atlético Nacional? ¿Cuántos títulos? Es, es, es, es, Esta noche tenemos es, es, es, la respuesta. Y seguimos con la pregunta. ¿Cuántos títulos de Copa Colombia consiguió Nacional ahorita cuando le ganó 5-1 al Pereira? Entonces, llamen para que se ganen eh, los premios. La pregunta es muy fácil, sí o no. Entonces, a ver, choque dos cuatro. ¿Cuántos títulos se ha ganado Nacional? Ahí tiene la pista. Pero suele, bueno, pero ahora se de uno. <ríe> Nos vamos, He ahora cinco. sí, nos vamos, va, vámonos. El debate, porque el debate hay que presentarlo a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Un hotel, cinco estrellas. La mejor Navidad y el mejor fin de año. Tenemos reservas para que. Pase usted la Navidad y fin de año en el Hotel Dancar Y hablamos de la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales en la parrilla Cambalache. Las verdaderas empanadas argentinas también están en Parrilla Cambalache, los verdaderos se? postres del sur en Parrilla Cambalache. Show de tango en Parrilla Cambalache. Precios especiales para grupos. Parrilla Cambalache. Un pedacito argentino en Patio Bonito El Poblado. Viernes show de tango, reservas a este WhatsApp 396 5203. Y con la alcaldía de Dabeiba en Dabeiba, el cambio sí se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos, recursos propios de los Daveibanos. El Coliseo de Estrezas Daveibanas es un sueño hecho realidad en la administración del doctor Leyton Urreco Durango. Bueno, ya estamos también con el CDA San Juan. Y usted, don Luciano, en el CDA San Juan ya llevo el carro, ¿no? Por supuesto, porque ante todo me gusta que me atiendan bien. Que ¿Tans? me atiendan bien. Y usted la moto, porque allá le hizo la revisión tecnomecánica, ¿o no? Claro, para la moto también hay revisión técnico-mecánica en CDA San Juan. Estamos ahí en San Juan, esa es la fachada verde, en la calle 44, número 69, 13. Y ahí están los teléfonos para que haga la reserva. CDA San Juan. Soy Juan Manuel Gómez, exárbitro FIFA, y le recomiendo las mejores prendas deportivas.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 Yo quiero que mis compañeros opinen, porque esto del partido de Unión Magdalena, y Llaneros, pues ya se ha presentado una vez y de, y de una forma más descarada, que hicieron cinco goles en par patadas para que ganara un equipo. En cinco minutos. En cinco minutos hicieron cinco goles, imagínate. Y ahora, faltando dos minutos, hacen dos goles. Pero lo increíble es la manera como se hace el gol, la calle de honor que le hacen al tipo para que él remate mate. Y hay gente de.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 ¿Se acuerdan de un partido Cartagena-Santa Fe? Ese, es el que estamos hablando. No, pero Gustavo Oro fue otro. Ah, sí, sí. El de Cúcuta, ah, sí, sí. El, el de Cartagena-Santa Cartagena sí. Fe, que eliminaba al el Medellín con cuatro goles que necesitaba marcar el Santa Fe. Claro. No, y han pasado muchos casos. ¿Acaso, acaso, ahora que hablamos de tanta honestidad, no dicen en los corrillos del fútbol que la Copa Libertadores de América de Nacional. Año 1989 la compró Pablo Escobar. Eso no lo dicen los corrillos del fútbol. Y, y, y lo retuitean en las redes sociales. Entonces yo no... Y, y no han visto el arbitraje colombiano. Es que acá apenas se están dando cuenta que hay corrupción en el fútbol. Apenas se están dando cuenta. Entonces yo no sé cuál es el escándalo, ¿no? Porque es que hemos vivido con el escándalo toda la vida. De miserableza y miserableza como esa de poner en duda la Copa Libertadores, que en francalí y a punta de esfuerzo consiguió don Francisco Maturana y el Nacional en 1989. Es que el fútbol, nosotros mismos lo hemos ensuciado, la misma gente que vivimos del fútbol lo hemos ensuciado permanentemente y cada que podemos. Y qué decir de los árbitros colombianos, qué decir del arbitraje y la última... Cuando un problema entre dos socios de la Di Mayor, Martán y Atlético Nacional, la Di Mayor se metió en el medio a, a, a, a, a tomar partido en ese problema, que era de dos personas que, si bien es cierto, son de la Di Mayor, eran dos socios, no era la entidad como tal. Y muy bueno que el presidente pida investigaciones y pida celeridad, claro que eso es excelente como la que hubo en el Mintic para evitar el, el, el desfalco de 72 mil millones claro que, es eso, que eso es excelente esa celeridad y que ojalá el investigador cuando investigue y encuentre a los culpables no acabe siendo crucificado él como está pasando por aquí muy cerquita por aquí por Antioquia muy cerquita que un señor investigó encontró los culpables y se le ha venido el mundo encima a ese pobre caballero. Entonces, muy bueno que esto pase. Es que a mí me encanta que esto pase. Y es hora de que pase. Y a todas estas, ah. ¿qué dirá la FIFA? Porque si van a intervenir los órganos de control del gobierno, eso es una intervención estatal. ¿Qué va a decir la FIFA? ¿Qué dirá la FIFA? ¿Que ¿Hay que sancionar mm -hmm. el equipo? Claro. Mm -hmm. ¿Cómo ocurrió cuando el fútbol italiano, con la trampa? ¿Te acuerdas? Pero ¿sabe bueno, qué es lo acuestas? grave? ¿Sabe qué es lo grave? Que en los estatutos de, del fútbol nuestro sí. no se contempla ni repetir el partido, ni, ni, ni, ni, ni de pronto sancionar al equipo o a los equipos involucrados en el caso. Ambos. Pero eso lo tienen que comprobar. Si hubo realmente dolo. Bueno. Si hubo realmente dolo. Porque es que, porque es que este, es que el problema del fútbol aquí sacaron una pancarta hace poquito sí. hablando de la corrupción del fútbol. ¿Y cuál fue la respuesta? Sancionarla. La tribuna cerrada. Vale. La tribuna donde estaba la pancarta y la barra que sacó eso la cerraron. Muy bueno que esto pase. A ver si por fin se destapa la ollita que tenemos en el fútbol colombiano. Bueno que el presidente pida investigación exhaustiva muy bueno, muy bueno buenísimo bueno señor González, sí a ver, esa olla presión desde hace rato está pitando no sé por qué no explota bueno, esperamos que ahora vuele mil pedazos don Gustavo Osorio, buenas noches usted qué piensa de esa <tose> espectacular jugada no, no, no, yo no estoy de acuerdo que es muy bueno que eso pase a mí no me gusta que eso pase, porque quedamos ante la faz del mundo siempre los primeros por lo malo. No, no, no, no. No, a mí no, me gusta. No, ah, no, no. A mí no me gusta que pasen, a mí no me gusta cuenta, que, pasen que pasen esas cosas. Que, Además, el resultado no se, se va a la cambiar. Corrupción. No se va a cambiar porque aquí no hay forma de demostrar que el llanero se abrió y que, y que, y que le dio el triunfo o para que ganara en este caso el equipo Unión Magdalena, como tampoco estoy de acuerdo con lo que vi en televisión del señor Rolo Flores, llorando, sí. no señor, usted fue incapaz de ganar. Así claro. que no venga ahora tampoco usted tenía que a dárselas de Marte. Usted tenía que ganar con su equipo, claro. y su equipo, Fortaleza, fue incapaz de ganarle claro. a Bogotá. Claro. Así que sí, esas lágrimas, esas lágrimas, no. Sí. Uh -uh. No, porque usted fue incapaz. Claro. Entonces, ¿ahora qué va a protestar? Va a claro. protestar. Y el resultado no lo cambian. No lo cambian. Porque no hay forma de demostrar nada. Bueno, esperemos la investigación que dice. De todas maneras... Porque no hay forma mire, de demostrar nada, mire, si González, vamos con la corrupción. De manera, es que ese es el problema. Es que a mí, eso está como cierto personaje por ahí que ve que una tumbada de tal cosa y a ustedes, Que me investiguen. Aquí están mis manos limpias. Que me investiguen. Eh, lo mismo, se dan cuenta. Bueno, se no. dan cuenta. Conectando a toda hora con la, con la corrupción. Yo no puedo decir que hubo dolo. Yo espero la investigación, bueno, pero eso. me gusta que se haya destapado el problema para que lo investiguen. Eso es a grave. Sí eso sí es investiga. grave estar de acuerdo. Bueno, eso sí es grave de todas estar maneras, acuerdo. De todas maneras que hay que, de todas maneras, ya que se salió en evidencia este problema del fútbol, que, que miren a ver quién fue los responsables, porque es que esto ya lo hemos vivido y uno sabe que aunque no hay manera de comprobarlo, en el fondo sabemos que sí pasó eso. Entonces, se abrió Llaneros, ¿por qué? Por plata. A ver, señor. Sí, lo voy a hacer. Eh, Hola, don, sí, don, don, don Rafael. Buenas noches. Buenas buena noches, don Rafael. Rafael. Obviamente que es una vergüenza a nivel nacional e internacional. Eh, ya esto no es de fútbol, es de fiscalía. En Colombia toca la fiscalía. Y ha dicho el presidente hoy de llaneros. Las puertas están abiertas para que investigue mi equipo. Ahí está el sistema defensivo, los dos centrales, el arquero. Es impresionante lo de los dos centrales, los volantes recuperadores. Aquí de pronto no investigan tanto los delanteros y volantes armadores, pero sí entran en investigación los centrales que se quedaron quietos y le hicieron calle de honor al delantero de Magdalena. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Di Mayor, todos están anonadados con la situación. El presidente Duque esta tarde dijo: eso no puede ser semejante corrupción. Tiene que. A ver, esto es una vergüenza a nivel nacional, dice el presidente Duque. Mi indeporte soy Guillermo Herrera, dice. Hombre, el fútbol tiene que cambiar entre esto y, oiga, y la denuncia por el manejo de derechos deportivos de los jugadores, un cartel que hay dentro de los equipos de la mayor. Esto tiene que acabar. ¿Cómo es posible entonces que sale un jugador de acá y el presidente, porque se salió ese jugador, porque no lo arreglaron bien, entonces llama a los otros presidentes para que no le acepten la contratación de ese jugador. Y hay 17 jugadores en los últimos tres años completamente obstaculizados en la contratación de, de, de, de, de ese contrato. Es una corrupción total, un cartel impresionante, que entonces el Mindeporte, Rafa, ha dicho hoy, hay que investigar a esos presidentes y a esos equipos. Y los sancionen, <risa> los sancionen. <risa> hay 14 equipos. Ver, ¿Usted qué piensa de todo lo que ha escuchado Juan Diego Arroyave? Muy buena noche, Rafa, saludos especial para usted, para todos los televidentes. No, que es aberrante, No, estoy de acuerdo con, todo, con, con lo que han dicho hasta el momento, porque es, es una situación que atenta contra el fútbol atenta contra el prestigio no colombiano a nivel internacional jefe, y atenta con contra político. el normal desarrollo de lo que es el fútbol de ascenso en Colombia y atenta porque no solamente la primera o sea, es que esto no es primera vez que, ya, que pase ya ha ocurrido y, lo, y, lo, y la reseña le hicieron hace un momento entonces eh, yo yo creo que por ahí había algo más de fondo algo más de fondo no solamente el que fuera la unión es que están culpando a la unión Magdalena como que fuera él el que Así, había hecho el no tema y no y no y no ellos no tienen la culpa y hoy, hoy leyendo un artículo de, de, de, de alguien de la prensa de Santa Marta decía algo muy cierto y explicaba ojo revisen cómo estaban las apuestas en ese partido cuando estaba eh, faltando dos minutos para acabarse no, ellos revisen sí son responsables revisen si ellos compraron el premio y, y, y lo averiguan todo, todo todo estaba todo estaba claro. dado todo sí. estaba dado por el premio para ah, que ah. el partido tuviera eh, eh, esa esa posibilidad entonces eso no iba a pasar pero la pregunta es, ¿por qué se mermó en su nivel el equipo de Llaneros? ¿A esa altura? Ahí está, ahí, en ese momento. Claro. O sea, claro. tan coincidencial de que fuera en ese preciso instante cuando se iba a acabar el partido. Eso es lo extraño, eso es lo que se está investigando. Aberrante, de verdad. De, de, vale. Deplorable. Esto y atenta totalmente contra el prestigio de un nuevo colombiano apuestas, a nivel internacional. Por eso las dice, apuestas a esa altura pagaban 80 a 1 por un gol del Unión Magdalena. Uh -huh. Imagínense Exactamente. Por eso dije en mi intro y de... De que ¿Y que patrocina el fútbol el colombiano? Por eso, espera un momentito, por eso lo dije, las apuestas lo dije. ¿Y que patrocina el fútbol? ¿las porque, apuestas? Porque ¿Por qué? Porque hay que investigar, pero de pronto el Unión Magdalena, sería que el, el Unión Magdalena fue el que se metió en el asunto, o fue el llanero, o fue plata. ¿Toro? ¿Cómo se llama el, el amigo del llanero? ¿Toro, ah, no, toro, el caballo. El caballo toro, vamos, plata, plata, el caballo y todo eso. La cuestión es la siguiente. Eh, ¿Quién pagó? ¿Quién ¿Sería el Unión el que pagó? ¿O qué casa de apuestas pagó? Estamos preparados. Revertir esos es o sea, no... Eso es lo que tienen que investigar. ¿Quién? Y, y, ¿Y quiénes fueron los jugadores que a última hora le dieron la espalda, como se ve claramente en la jugada? Que el tipo va con el balón y en lugar de encararlo, de ir al cierre, Costa bloquearlo, pulsa. rasparse, como dice el cirujano, la nalguita. No, hicieron así. Le dieron la espalda. Pero ¿quién no, no, está no. patrocinando el fútbol colombiano? Las, no, no Has quiero... Apostado, no, bueno. no, no, entonces, pero es que le voy a decir un a Luciano. ¿Qué va a hablar? El fútbol, ¿Va a hablar el mire, fútbol? mire, le voy a decir una cosa. Yo veo los partidos, nosotros vemos los partidos, obviamente, uh -huh. y, y, y cuando termina el primer tiempo entran a comerciales los de Win. ¿Una apuesta? Y uno empieza a contar las casas de apuesta Apuestas no sé qué. Apuestas estas. Claro. Apuestas las de aquí. Apuestas las de allá. Le damos, no le damos. Le quitamos, no le quitamos. Es una locura. Don Elqui, ¿la usted ¿qué piensa de este tuerto mayúsculo de fútbol? Buenas noches. Pues, hombre, don Rafagol, el saludo primero cordial para usted, compañeros internautas televidentes. Somos Rafagol Radio, Televisión e Internet. Hombre, es que eh, afortunadamente... Y hay que aprovechar bien la tecnología, hace que todo este tipo de situaciones se observen cuando hace 20, 30 años no se podía observar y está la tecnología. Porque hay una imagen, un video, además de lo que ustedes acotaron, donde termina el partido y los mismos hinchas de llaneros cuestionan a sus jugadores diciéndoles vendidos y todos agachando la cabeza. Mi abuelita dice que el que calla otorga. No sé. O que lo que estamos diciendo, por lo menos escuchándolos a ustedes, siempre ha sido en forma de pregunta. Claro. que esto lo deben establecer los entes. Iván Duque dice, o, o presidente de presidente. Colombia, abro comillas. Lo ocurrido en el partido de ascenso es una vergüenza nacional. El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que es deslegitime la ética deportiva. Ha dicho el presidente de los colombianos... ...que con el Ministerio del Deporte... ...están realizando seguimiento a Di Mayor... ...y al fútbol colombiano... ...para que esclarezcan esta situación... ...punto uno, punto dos... ...ha llegado como viceministra... ...del deporte Daniela Maturana... ...exconcejal de Medellín... ...una chica que ha estado muy de frente... ...en el de del fútbol... ...la hija de Don Francisco Maturana... ...ahí está el reto... ...usted que tiene conocimiento... ...de lo que es el manejo del fútbol... ...por lo menos habitualmente... ...ha ido a ver a su Atlético Nacional... ...ahí está para que usted se meta en la pomada... Ha sacado un comunicado, señores, Fortaleza, diciendo que mañana a primera hora esta situación va a ir a entes internacionales y que se van a despelucar Ay, María, con toda esta bueno. situación. Ay, Otro escándalo en el fútbol profesional colombiano. Eso sí, hay que decirlo también. Si Fortaleza le hubiera ganado a Bogotá, no estuviéramos sí. hablando de esto. Pero ¿qué hacemos ¿Qué hacemos si así es el fútbol profesional colombiano? Right. Ojo, que todo esto son preguntas y mañana y durante esta semana deben responder, deben responder. Por eso me gustaría la primera C en el fútbol colombiano, porque hay muchos equipos que son felices en la B, se quedan ahí por recibir platica, ni suben, ni hacen absolutamente nada en su categoría. Bajen a la C a ver, hombre, irrespetuosos y responsables. sí. sí. Y a mí, de lo del Rolo Flores, lo que no fue capaz de defender como un varón, hermano, sí. que tenía que ganar sí. el palo, wow. salir ante las cámaras llorar como una sí. vieja ya ahí. No, hermano, su equipo tenía que haber ganado el punto. Ya, hubieran ganado, no estamos en ese acto bochornoso. Usted, por inepto, por incapaz, sí, deberían sacarle la tarjeta roja a ese tal Rolo Flores, mm. llorando ante una cámara. Cuando usted no fue capaz, si usted hubiera ganado, hubiera clasificado. ¿No? La pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Echidus, por economía, garantía y calidad, tu marca de herramientas, Echidus, e una compañía en el taller y en el hogar, una marca de experiencia y con mucha variedad, herramientas e -Tools. E -Tools. una herramienta de calidad.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 Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Jogacoc. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, y ya se acerca la Navidad, ¿no? ¡Feliz Navidad! Le estamos deseando el gran equipo deportivo. A todos nuestros televidentes. Aquí esperamos. En Navidad. Bendiciones y prosperidad. En Navidad. Con el equipo deportivo de Ramfacol. En Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En a ver, familia ya. en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Gol. Bueno, ojalá. Estamos en modo Navidad. Estamos en. Uy, ¿usted dónde aprendió esa palabra? Luciano sean Ya, ya se lo La sacó a las redes. Yo decía, ¿no que Nada que ver con red, yo nada que ver con... todo ave. el mundo, me en modo que quiere decir en estado, pues, en, en ambiente de Navidad. Eso oh, sí, oh, que... Navidad Feliz sin por oh, oh. Rafa, pero hay que cambiarla. Oiga, pero ya, están de contento. No, sí, ya yo sé que Nacional ya Perdió. Ya, sí. no, ah, no. ya es no. No. Ojo, ojo, ojo, ojo, con el fútbol colombiano. Bueno, ya ahora, no es ojo, ojo, bueno, Ya es ojo, La pregunta es... Sí, Nacional le gana el miércoles. Nacional juega el miércoles acá con el Deportivo Cal. Si sí le gana Nacional al día 5, pero el Cal sigue con 7. Entonces, ¿cómo le va a descontar si ya no se vuelve a enfrentar Nacional? Entonces, ya depende Nacional Nacional de, de que haga Junior o el Pereira le haga el cruce ahí, le haga el favor. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate nuevamente, Hable de Nacional. Pues hombre, a usted lo decepcionó, por supuesto. Pues hombre, la goleada de anoche. Yo fue... le dejo la guadaña a los que la tienen lista. ¿Usted pues... no tiene guadaña. No, yo no tengo guadaña. Ah, usted qué yo, tiene. Yo por el contrario. Moción de aplausos para los. Sí, que... sí tampoco Comité tengo moción de aplausos? No, ah, no, no. Es que por el contrario, yo no tengo guadaña porque realmente el equipo está jugando muy mal y no merecía ayer nada. El partido quiso ayer es lo peor que ha hecho en todo el año. Entonces no merecía absolutamente nada. Pero yo ahora voy a empezar a decir que destruyamos todo. En nacional hay que echar dos tipos nomás. Sí, y, y el resto dejarlo quietecito. Dejarlo quietecito para que el proceso siga, incluyendo al técnico. Incluyendo al técnico. Porque es que lo que quiere todo el mundo es que hoy empiece a decir, echen al técnico, echen al presidente. ¿Para qué maturana? ¿Para qué guita? Para que estén contentos. Se, le dejo la guadaña a ustedes, señores, que la tienen ya lista para hacer... Leña del árbol caído, pues seguramente lo harán. ¿Qué va a clasificar? Yo no creo que clasifique, porque cuando uno ya. ni hago cuentas tampoco. Cuando depende de. ni hago cero. cuentas tampoco. Uh -huh. Esas cuentas se para los que hacen cuenta y acaban eliminados como casi siempre. Entonces yo no me voy a gastar ahora justificando al Atlético Nacional, porque lo, con lo de ayer no merece justificación. No, no, no. Pero tampoco soy el primero en ir ahora a decir que echen a vida. todo el mundo. Por una cuestión. Cómo nos elemental? cambia la vida. Hace ocho, una... días, hace ocho días en este programa y está grabado. Aseguro que Nacional estará en la final el 22 de diciembre. Aseguro. Ay, véalo hoy. Que Nacional está eliminado. Bueno, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida? Mal, mal, mal, mal. Eso pasa, mal, por eso pasa por hablar, eso pasa por hablar. Pero vos qué vas a hablar si vos te paras en este entierro? ¿Qué vas a hablar? ¿Vos ¿Qué vas a hablar con eso? Pues, pues, voy, pues, voy a decir, sobre... pues voy, a ya decir ya mi, pues, voy a decir, babas. voy a decir mi babas. verdad, voy a, de, voy a sí, decir, verdad, voy a voy decir, a decir sí. mi verdad, la que vos no sos capaz sí, de decir. Sí, nacional, nacional, sí, no clasifica, pero nacional. Agrego algo más, nacional está reventado. Y en parte lo reventó el técnico. Y le voy a explicar por qué en 10 segundos. Pero yo porque el señor por, No, porque usted no va a decir no, nada más. Que no, no, porque decir usted nada más. no va a decir Primero nada más. Primero no te no que digas. Porque usted no va que a decir nada más. más, más pues yo no, voy, si a voy a, a decir verdad verdad Sin advertir, Resulta que el técnico Atlético Nacional es muy responsable de lo que está pasando. Por una razón, cuando Nacional pasó a los 30 puntos y le llevaba 10 al segundo, tenía que rotar la nómina, señor Alejandro Restrepo. Y si usted tiene buenos asesores, le tenían que decir que usted tenía que rotar la nómina. La nómina de hoy está reventada. Nacional ayer caminaba en el segundo tiempo. Qué vergüenza lo de Nacional ayer en el segundo tiempo, que no lo va a decir el señor, porque 11, de, 11 de Nacional son más que 10 del Deportivo Cali. Fue vergonzoso lo que vimos ayer en el estadio de Palma Seca. Bueno, le tengo una pregunta, Mira, Luciano. Dígame, usted, ¿cuáles este son este los tipo hablando de ver. vergüenzas deportivas. Esa este es, es la corrupción que hay en este país. Este tipo hablando de vergüenzas deportivas y hablando de verdades. Este tipo hablaba aquí ver, vergüenzas deportivas. ¿Y cuál es el problema? No, va? porque es que no tengo autoridad moral para hablar de vergüenza. No tienes... Porque si él tuviera un poquito de moral, no se ocuparía el Atlético Nacional. Porque Nacional está en una competencia donde su equipo, cien y de años, cien y pico años para seis títulos, no está. Entonces, habla que va a hablar de vergüenza. Ay, la sí, vergüenza que tiene de Nacional. Que tiene y la vergüenza que ver eso, tuya ¿qué? Que, tiene que la vergüenza eso, tuya ¿qué? Que, tiene sí, que tiene que ver eso. Eso. ya sí, reconocer, ya, ya, ya reconocí... Ya reconocí, ya reconocí, ya reconocí el fracaso rotundo de este independiente de Medellín y que lleva cinco, cinco. Eh, torneos sin participar y entre otras cosas le tengo ¡Bash! le tengo una mala noticia a los de la fábrica de humo porque tengo noticias de tengo unas 10 noticias de una aquí hay termina? ¿O no? Sí, y yo la no he terminado le voy, No, le voy a hacer una pregunta. No, le voy a hacer una no, pregunta. Hombre, no, no, no. Dígame, lo dejo Que deben de salir de Nacional para que no lo a decir, el equipo hombre, dos, no lo Usted dice que hay que salir de dos cracks. ¿Quiénes los dos son? Dos en con delantero. Solo ellos. El Ye -ye. No tienen por qué únicos responsables. Ah, bueno, si no saben, pues yo les cojo el y Les digo quiénes son. Pero, J.J., Pero, volviendo. ¿Tienes Osorio a decir que Nacional es una vergüenza? Hombre, ¿uno con qué cara va a hablar de vergüenzas? Porque es que Nacional está inmerso Hablando del partido de, inmerso hablando partido de ayer. Está inmerso hablando en Nacional. De partido ayer. No, es Cariño, que No, no, no hablaste del de partido de, otra cosa. de ayer. No hablaste del partido claro, de ayer. Ya. No hablaste de que la campaña, y como yo sí sé y me estrepo, no sabe, había la campaña. No, no tienes autoridad moral para hablar de vergüenza futbolera. No, pero vos sí Que tenés. no tenés autoridad moral. Bueno, y, yo, y yo, yo no estoy avergonzado de mi equipo. A mí me parece que Nacional ha hecho un semestre bueno, que puede ser excelente, a lo mejor, pero hasta ahora es bueno, porque Nacional tiene una cosa ya ganada, lo que no tenían Ay. en otros semestres anteriores. Una cosa ganada, y es que te reís? Nacional acaso, con la nómina que tiene, tendría acaso, que ganar a todos en el país. Y en el semestre pasado, por si se te olvida, los eliminó Equidad. Otra vergüenza, otra vergüenza. Ahora Habla, hablando de utilizar la palabra vergüenza que te queda tan mal. Bueno, Pero bueno, él dijo que, que estaba de acuerdo. Hablando de él dijo ahorita que, de que estaba que pasando, de acuerdo, pasando. que estaba de acuerdo en sí, la, la en la cosa bueno, lo que pasó allá. Voy a darle la palabra a los otros porque se me acaba el programa, ah, sí. y tengo que rotar aquí. Sí, déjeme, a ver, guadaña. Ya, de, la guadaña. De, Hola. Ya, ya. No, no, no, no, no, no. la guadaña. Ahora a ver, la, a la guadaña. La guadaña. La palanya, la palanya roja roja, roja, roja, armenosa, roja. Si usted se va por ahora roja, roja, amarilla, pero si se quiere roja, roja, ir temprano, roja, roja, listo, González. Si usted no roja, quiere a la si no no quiere, roja, no quiere. A ver, dale Bueno, Bueno, el Atlético, Atlético Nacional ha completado siete fechas sin lograr resultados positivos, ¿no? Pero uno se pregunta qué está pasando, está, porque se repite la historia de Guimarães en el primer semestre, en el todos contra todos, sobrado, pero luego qué pasó en los cuadrangulares finales con la actividad y demás. Acá, en los en el todo contra todos, primer lugar le saca seis puntos al segundo, que es Millonarios, 42 contra 36, y ahora qué pasa, se repite la historia. Entonces, esta semana, inclusive hemos hablado, ayer, antier en el programa de radio, pero es un tema físico, de fondo físico, falta de rotaciones, falta de actitud. Ese 5-0 frente al Deportivo Pereira consiguieron la gloria de la, del torneo de Play y frenaron, se entraron dentro de la comunidad de los jugadores de Atlético Nacional. Lo del segundo tiempo es una vergüenza y como dice González, Gil, sí, el peor partido de la temporada, indudablemente, ¿no? Pero eh, y están borrando están borrando con el codo lo, lo que lo habían logrado con la mano la gente de Atlético Nacional, pero me falta que, me, me parece que falta una palabra que es resiliencia, la que nos enseñó Osorio, la que repetía Juan Carlos Osorio constantemente en el mismo Atlético Nacional. El poder salir de ese drama, de los malos resultados, de las malas situaciones, no lo ha logrado Atlético Nacional, y el técnico restrepo en carro de prensa, así, nos falta la resiliencia, esperamos que para el próximo compromiso frente al mismo Deportivo Cali el próximo miércoles lo logre mi estimado Rafa Gómez. Bueno, Juan Diego, cuando hablamos de, del tema del bajón de nacional, cuando estuvimos hablando de eso, precisamente eh, cuando iba a enfrentar al Deportivo Pereira por la final de la Copa Colombia, casi comienza en este grupo la tercera guerra mundial, y casi comienza el fusilamiento. Claro. Y uno, afortunadamente, la mira, bien, mira uno, un observa el fútbol y eh, veía ve, ve, uno el rendimiento, que el equipo había bajado mucho a el, creer, el rendimiento. No, no, ve, a Desgraciadamente, lo los temas extrafutbolísticos, y por ahí un inconveniente de un jugador que ha tenido algunos problemas con el grupo, eso es lo que ha atentado contra el equipo Atlético Nacional. Fui, Desgraciadamente, no ha tenido esa, ese nivel que se esperaba en la Copa Colombia. ¿Creamos? sí. Creamos, Lanzar las campanas al vuelo, precisamente, celebrarlo de la Copa Colombia, excelente. Pero había que mirar cómo se iba a terminar el año, porque el equipo no venía bien en el tema futbolístico. Y, el, y eso de, la, del, del, del, de que terminaron frente al Deportivo Cali, casi caminando la cancha, es el fiel reflejo de lo que ha pasado en el tema eh, eh, de, no de salud. Es desgraciadamente, esperemos Creamos. que Nacional, o desgraciadamente no, más bien pensemos el optimismo. Porque para mí, Nacional todavía tiene el camino abierto y puede si dar cuenta frente al decís, cuadro deportivo Cali, recomponer, de recomponer el compromiso, recomponer el campeonato sí y buscarse el finalista. Tiene, puntos. ¿Tiene, ¿tiene los puntos en adelante, nueve puntos en juego, y Pero si están esperemos parados, que los resultados se le den a este equipo. Bueno, es lo más importante y creo que por el momento no se puede hablar de fracaso mientras existan las posibilidades, en sumatoria de puntos, de estar en la final. Si están parados, ¿cómo vas a decir? Señor Labore, palabra eh, eh, aquí hay Crea que ser muy claros. Diego. Primero, el tema individual, porque son jugadores claves que en este momento han bajado su rendimiento futbolístico. Hablo del rifle, hablo de Harland, Ayer, infortunadamente, si hablamos del partido del día de ayer, mucho daño le hizo la lesión de, de Felipe Aguilar. Porque sigo considerando esa línea con Olivera, la de mejores resultados en los últimos partidos, a pesar de Nacional no haber tenido los mejores resultados. Pero salió Aguilar y mire la forma como le marcan Teófilo el segundo y tercer gol del equipo Atlético Nacional. Eso sí, el técnico tiene culpabilidad, pero no es el único, como seguramente lo quieren hacer ver algunos aquí porque es que la culpabilidad del técnico es de resolver ese tipo de situaciones cuando hay jugadores que andan mal pues señor, ¿dónde está el revulsivo suyo? a Nacional ya lo tienen ojo pelado bebé, como diría mi abuelita visto ofensivamente cómo juega no hay un cambio de idea independiente del jugador que ingrese y salga y yo les digo una cosa el técnico se enloqueció en el segundo tiempo con los cambios, porque empezó a entrar a Marulanda sacó el uno, metió al otro y no le dio resultados, eso sí yo sí quiero que un compañero mío, porque cuando quedó el señor Restrepo campeón de la Copa Colombia, dijo que todo el mérito era del doctor Maturana, que seguramente tiene mucho mérito en este equipo y cómo se ganó la Copa Colombia. Pero también si hablamos de esos asesores, el doctor Maturana es asesor, entonces métanlo en la bolsa también en este momento, con higuita ¿No? además, porque no solamente es uno, son varios del equipo atlético nacional. Eso sí, porque he investigado, no tengo las evidencias personales? para que algunos... Eh, y, y si las tienen que lo demuestren o si no se cae en injuria y calumnia. Si hay temas extrafutbolísticos que lo muestren, porque lo que he investigado, he preguntado, es el tema físico que se cayó el equipo y el tema futbolístico de muchos jugadores. Hay ah, otra cosa, Rafa, finalmente, por lo menos en esta exposición, Valdomero Perlaza, ¿qué tanta le hace falta a este equipo atlético nacional? que era el motorcito del equipo, el que empujaba? Porque miren la casualidad. Se lesionó Perlaza y comenzó a bajar futbolísticamente. Atlético Nacional. Y anoche lesionó a Aguilar, Aguilar. Y inmediatamente vinieron los goles del Deportivo. No, Cali. los argumentos. ¿Y son qué dejarla? Mira de los Les pagan con. Caramelos. Les pagan con manzana potón? ¿Con qué les pagan a esos muchachos? ¿Con juguitos de esos. Hit. Ah, de los Hit. A ellos les pagan en botones. ¿o? O con, o con qué les pagan a estos jugadores porque el rendimiento el rendimiento de Harlan del rifle Andrade y de los magníficos de Atlético, Nacional porque para mí el mejor equipo de este, de, de, del año, el mejor equipo en todo es Atlético Nacional tiene absolutamente todo el único que tiene papá rico, que tiene todo a esta altura Nacional está defraudando a todo el mundo Entonces, y esos jugadores que baldomero Valdomero Peralaza, una sola golondrina haciendo tanto verano, no creo y los otros, ¿qué? el Yeye duque ¿qué? Eh, el otro, el uruguayo tiene Andes, razón Andes, ¿Y ellos, ¿qué? esa gente, qué, ¿qué? ¿qué pasa con esa gente? hay una cantidad en nacional de hombres con nombre, con sueldo y con mucho sueldo, que sí deberían aportar un poquito más entregar un poquito más, acorde a la capacidad de, de, de ingresos que tienen son jugadores de fútbol, pero en estos momentos sí. ¿Usted qué solicitó la palabra, González? Sí, porque es que uno no pudo redondear una idea, ¿no? A ver. Porque, mayor, a porque inmediatamente el rey, el rey de la ética y la moral habla de vergüenza. Ya, el rey de, de la ética y la moral habla de vergüenza. Ya, Ese es el, pasa, el pasa, problema que yo tengo aquí. El rey de la ética y la moral <risa> habla de vergüenza. Ya, y va a sacar pasa, el español Ah, no, vos nunca has llorado. Vos nunca has llorado. El rey de la ética y la moral. Él llora bueno. ahora como el Rolo Flores. Si yo hago eso, <risa> Rolo si yo hago eso, me sacan la tarjeta roja y usted acolita eso. Mm. Lamentablemente usted ¿Qué? como director acolita los actos grotescos del rey de la ética y la moral. El señor Osorio, que se se se está de acuerdo en que la defensa de Llanero se la pongo esta, pues. Amarilla usted. Amarilla. Ay, no. mira lo que me encontré aquí. No, no, amarilla, amarilla. No, no, no, no, no. No, no, no. Y yo no, terminó, puedo, ¿no? Porque yo no puedo. llorar con usted por ah, una pequeña razón. ¿Qué? Yo en menos de 100 años, llevo 30 ah, copas. Vos en más de 100, ah, llevas escasamente 6. 9. Vamos o a sea, usted tiene 25, pues, en todo si me va a la quitar las 5 copas. Y en si caso 3 copas a Medellín, en Entonces caso, le quitamos 5. 6. un equipo que tenga en 100 y pico años, 10 copas. 15 copas es muy poquito. Bueno, y no es grande. Bueno, y no es grande. Bueno, no grande bueno, Para que, pa que partas de esa. Eso base. era lo que quería decir. el dedo Nacional. No, porque es que todo vale. Hasta, hasta lo de que me creo. Yo de Arroyabe le creo. tengo lo dirá a comerciales? Sí, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque nunca me crees. Yo le creo a pie juntillas. ¿Y desde cuándo? Porque nunca me, todo me crees. Todo es válido. Todo es válido. Pero resulta que yo no puedo ser un ingrato. Porque este equipo jugando mal en este... Yo no puedo dejar a mi mamá enferma y votarla como un perro miserable. Yo no puedo hacer eso. Yo sigo siendo de Nacional y sigo defendiendo a Nacional y sigo queriendo a Nacional y sigo respaldando a Nacional. A todos los jugadores. Yo no puedo entrar en el jueguito de que porque perdió un partido somos los peores. No. A, no. a todos los jugadores. Y les pido a ustedes no, porque a ustedes no me importa. Respalde a todos a la los jugadores cara de Nacional. Y le voy a pedir públicamente que respaldemos al equipo ya, a todos. Porque hemos, ese equipo te, es muy bueno te, te y hemos dado y mucho. A Duque. Hemos sostenido 22 años y hoy no te importamos. No, no me, me importa. importa. No 22 años. No me años importa. Que no, no, no, hemos no, hemos no, no le hemos aguantado. No, no le hemos aguantado 22. No años. me importa. Hoy no me vale. importa. No me importa. Voy a hacer esta pausa y Así ya es, regreso. Permiso. Es. Eso. respalde a Duque también. Son todos. vuelve el superdebate por tele antioquia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 Colanta sabe más, sabe a campo. Revisa términos y condiciones en colanta.com. Bueno, llegó la época del buñuelo artesanal. Atención, buñueleros. Tenemos la mejor mezcla para hacer los mejores buñuelos del mundo. Sí, señor. Buñuelo. El mejor buñuelo. La Comarca tiene la formulita para que sea el mejor de todos. Sí, señor, con harina de maíz de La Comarca en esta Navidad. El Buñuelo es artesanal con harina de maíz de La Comarca. Los con el sabor de La Comarca cada vez son más productos. Bueno, y con Alco Farmacéutica, el distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país. Atención droguerías, atención farmacias, atención farmacéuticas. Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para usted en este mes. Llámenos al 604 444 0411 310 825 0943 Alco Farmacéutica, medicamentos de calidad con Servicio Humano. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y las mejores jugadas, los mejores goles se marcan con Mick Bean, el guayo de los goleadores y de los que juegan en cualquier cancha de fútbol. Adquiere tus guayos o Tenis Guayos, Mick Bean en Comfort Tenis del centro, eh, centro Comercial Pioneros. En almacenes de deportes y tiendas de calzado de todo el país. Guayos, Mick Bean, cálzate los tuyos con variedad desde luego de tallas y colores. Guayos, Mick Bean, el guayo goleador del 2020. Bueno, vamos a rematar una conclusión, eh, bueno, vamos a hablar del Medellín un momentico, ¿Qué, ¿qué noticias hay de Medellín sí, de última hora? Vea, le, señor le tengo Osorio. una mala noticia a los eh, de la fábrica de humo, y es que ha sido reconfirmado el señor Julio Avelino Comesaña como técnico independiente de Medellín, para los que lo querían sacar esta semana con el cuento que él estaba peleando con los jugadores. Reconfirmado, señores, escuchen bien, el señor Julio Comesaña Reconfirmado para ser el técnico Independiente de Medellín. Buenas noticias, alguna buena noticia. Ricaurte jugará el próximo año con el equipo. Lo estamos anunciando a esta hora. Brian Castrillón y el señor Ever Valencia deben regresar al Medellín. Walter Rodríguez también debe regresar el jugador paraguayo, volante de contención, apunte ahí Velosa. Eh, se negocian los derechos deportivos de Luaiza con el equipo de Leones. Siguen las negociaciones, están en el tira y encoge de Mosquera Marmolejo para que siga siendo el arquero Independiente de Medellín. David González llegaría a las inferiores. No a reemplazar a Julio, como dice la fábrica de humo. Mao Molina, de llegar, sería relacionista. ¿Escucharon? Sí, sí, sería sí. relacionista, no técnico. Y ya les decía que Julio Comesaña, reconfirmado. Mier no viene. Matías Mier no viene por ahora. Van a extender el préstamo con el equipo argentino. Bueno, Rafa, eh, eh, noticia. Barracán se encuentra, el técnico, el profe Barracán, que es director de divisiones menores, se encuentra en la Costa Norte con más vedurías para traer jugadores a las diferentes categorías. Y me ha confirmado que va a, cambiar a la, un... va a cambiar la mayoría de los directores técnicos de las diferentes categorías del Medellín. Va a haber un recambio, porque hubo gente que se quedó allí pelechando y nada, nada, nada. Entonces van a cambiar, mi estimado Rafa, con la noticia en esas categorías del Medellín. Y la noticia es que hubo otro equipo que acaba de ascender ah, sí, a, la, Cortulua, a la primera A del Consejo. Cortuloa acaba de ascender a la A. Le ha ganado cinco goles a cero al Real Cartagena. Entonces, nuevo equipo. Esperamos que Real Cartagena no, no se haya abierto para que le gane. Yo, no, que el técnico de Tuluá lloró, pero ah. de la alegría. ¿Y se retira? Lloró de la alegría. Ay, la y atención, se retira. a esta Ay, me hora hay enfrentamientos. Se la pava. Oído Augusto, enfrentamientos. Qué tristeza. Entre hinchas del Tolima y Millonarios. Y me cuentan que hay un muerto, un hincha del Tolima muerto. Qué tristeza, señoras y señores. Ese partido fue en Ibagué. ¿no? Cerrarán, sí. Cerrarán el estadio de Ibagué. Cerrarán el estadio de Ibagué. Porque como acá sacan una pancartica, una tribuna y la cierran 40 fechas, cerrarán el estadio de Ibagué. No, no lo cierran porque ya están millonarios, uh -huh. el intocable millonarios. Pero lo cerrarán, señor, Terrente Ladimayor, el estadio de Ibagué. Uh -huh. Bueno, señor Cali. Queda la inquietud, <risa> queda la... In... Sí, no, porque si fuera aquí ya estuviera eso trascendiendo hasta por allá, hasta más allá de la galaxia. ...y la medida vendrían en tropez. Bueno. ...vamos a ver qué pasa... ...vamos a los resultados, por favor... ...y las posiciones, cómo está... ...lo del fútbol, mi estimado Juan Diego... ...sí señores, en el grupo A... ...Deportivo Pereira empató con Junior 2 a 2... ...Deportivo Cali dio cuenta de Atlético Nacional... ...tres goles por uno... ...Deportes Tolima... ...ha empatado con Millonarios 1 por 1... ...en la ciudad de Ibagué... ...en el día de hoy... ...Alianza Petrolera le ganó al América dos goles por uno en el estadio de Barranca Bermeja. Atención a las posiciones del grupo A del fútbol colombiano, primero Jun, eh, deportivo Cali, Cali siete puntos, segundo Junior con tres, tercero deportivo Pereira con dos, cuarto Atlético Nacional dos unidades. En el cuadrangular B, primero Tolima con siete puntos, segundo Millonarios con cuatro, tercero América con tres puntos, cuarto Petrolera con tres puntos. Bueno, ese grupo se ve como más parejo, ¿cierto? Eh, próxima fecha tenemos... El próximo miércoles. Sí, ahí está. Junior recibe, junior recibe al Deportivo Pereira Nacional, recibe al Deportivo Cali. En ese grupo, ¿no? Del grupo, a, en el grupo ¿Y en el, el grupo B, Luciano, quién va? El jueves. El Jolera enfrenta el Conjunto ah. América de Cali en Cali, Millonario recibe a Tolima en Bogotá. Bueno, y ahora sí vamos a la respuesta, a la respuesta que teníamos pendiente. ¿Cuántos títulos alcanzó Nacional de la Copa Colombia? Aquí está Kelly Osorio, es una de las gerentes comerciales del CESDE, ¿Quién nos tiene la respuesta? Kelly, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, yo soy Kelly Osorio, coordinadora de Mercadeo en CESDE, y la respuesta para tu pregunta es, hoy Nacional acumula cinco títulos de Copa Colombia. Esta sección se llama Unidos, todos unidos por Antioquia. Es cierto, Atlético Nacional, el más ganador del fútbol colombiano, acumuló ya cinco títulos del torneo que aglutina a los equipos de la A y de la B del fútbol colombiano. Y estamos en el SESDE, qué gran institución de educación superior en la parte técnica, ¿cuáles novedades tiene el CESDE? Bueno, CESDE actualmente cuenta con cinco sedes, tenemos en Medellín, Bello, Bogotá, apartado y suroeste, en la pintada precisamente, eh, nosotros somos una institución de formación técnica con programas técnicos en administración, en salud, en tecnología, en creatividad, en, en un montón de cosas, tenemos cursos y diplomados también para todas las personas, tenemos horarios flexibles, tenemos crédito educativo, subsidios para los afiliados a Confama y todas las personas que se presenten a CESDE con el código Rafa Golens CESDE obtienen 15% de descuento, aplican términos y condiciones obviamente ¡Qué maravilla! ¿Teléfono o una direc dirección o un sitio web? Bueno, nuestro sitio web es www.cesde.edu.co el teléfono fijo es 229-1100 nuestra línea de WhatsApp es 316 354-6618 y nuestra dirección, estamos súper bien ubicados, estamos todo el frente de la estación tranvía del pabellón del agua o diagonal a las torres de Bomboná. ¿Usted es hincha de quién? Del que gane. Del que gane. Muy bien, reclinomati. Eso sí. no importa, reclinomati, acomodo. Eh, que Dios la bendiga, que siga Gracias. triunfando en el CESDE y También. aquí los compañeros que vengan y todos a estudiar, ¿cierto? Claro, todos bienvenidos a conocimientos sin límites, oportunidades sin límites con CESDE. ¿Soltera o casada? Eh, rejuntada. Augusto, no clasificó. <risa> Señores, todos unidos por Antioquia. ráfago Bueno. Gracias a la gente del CESDE por habernos recibido a abrir las puertas y estuvimos allá originando el programa y de verdad pues felicitaciones la gente que eh, quiere estudiar, ahí está la promoción, los que tienen el CONFAMA con el 20% de descuento. Un número del 1 al 199, Luciano. 120. El número 120 para Luz Dalia Gómez vive en el barrio Niquía de Bello, una sola persona del programa, ella. La respuesta, cinco títulos tiene Internacional, correcto. Gustavo. El número 99. El 99, Olga Cecilia Patiño vive en Florencia. También, ella sola está viendo, gana premio. Se ganó el premio. Eh, Velosa. El 16, me suena como a título, no sé, 16. El 16 es el señor Julio Vélez, vive en el municipio de Envigado. En no Dos personas cosa. ven en el programa, un hombre, una mujer. El El 80. El, el, el número 80. 80 corresponde a la señorita Lina María Agudelo y vive en Laureles. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Respuesta, cinco copas, dice ella. A ver, señor eh, Gustavo. Otro número. No, ya me falta la voz. A ver, la voz. El uno, número uno. El número uno corresponde al señor Giovanni Alberto Escobar del municipio de Itagüí. Dos personas ven en el programa. Un hombre, una mujer, la respuesta es cinco. Correcto. Luciano, otro número. 40 El número 40 corresponde a Ronan Restrepo, vive en el barrio Robledo. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres, la respuesta es cinco. Correcto. A ver, tengo más premios, a ver, Gustavo. El número 35 El número 35 para el señor Emilio Morales, eh, vive en San Vicente. ¿Eso es un municipio? Sí. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta, cinco copas. Eh, a ver, ¿qué me falta? El número 70, don Rafa. El número 70 corresponde a Jorge Antonio Castiglón del municipio de Barbosa. Cuatro personas ven en el programa, tres hombres, una mujer. Juan Diego. El número 98. El 98 para Luis Javier Ríos de Envigado. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Y cerramos con la voz. El número 101. El número 101 para Julie es Espreyla, Sprea. De Alcalá. ¿No Dice Alcalá que igual. Sí, sí. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, cinco copas. Ahí están. Los ganadores, me falta un número, a ver quién me lo regala. Diecisiete. El número diecisiete, Alberto Gómez Patiño. Que vive nada más ni nada menos. Fue la mejor jugada del partido.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 Gol, gol, gol, gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol.